Polo Sur hey, creo que le escribiré una carta a Big Man ¿Le harás una pregunta? No, busco a un amigo por correspondencia No querrás escribirle a otro pingüino ¿Entiendes? Entiendo Toma el control de la televisión y enciéndela Sí, entiendo La longitud de las alas de un Jumbo Jet es de unos 60 metros. Más largo que el primer vuelo de los hermanos Wright. ¡Guau! ¡Increíble! Soy Big Man y ustedes están viendo el mundo de Big Man. ¡Big Man! Protagonistas, Bolsa Salum. Alana Uva, y Mark Ritz. El mundo de Big Man. Hoy les ofrecemos hojas, Big Manía y papel <risa> Fue un poco bajo, ¿no? Sí, estaba en Canadá, estudiando los hábitos de crianza de los patos. Uh, ¿Puedes decirme qué tan cerca estuviste de esos animales? Bueno, yo. No odio interrumpir esta conversación. Ajá. Pero tenemos algunas preguntas. Ah, ah. qué bien. Entonces, léeme una, yo sí. De acuerdo. Gracias. Uh, Bertrissin, de Farmington Hills, Michigan, quiere saber. Querido Bigman, ¿por qué cambian de color las hojas de mi jardín? Ajá. Mira, Bert experimentó lo que los científicos llamamos... ...un estudio empírico. Significa que ha salido para observar algo por sí mismo. ¿Por qué cambian de color las hojas? Oye, no me lo preguntes, tú eres el científico. Ah, sí, cierto, es cierto, lo olvidé. Mamá estaría orgullosa de mí. No lo dudo. En el verano, las hojas cambian a amarillo, rojo o naranja. Pero en verdad no cambian de color. Estoy muy confundido, Vic. ¿Cambian de color pero no cambian de color? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ellas pierden uh. color, el verde. Y yo pierdo color cada vez que me atrapan. Mm. Vengan, acompáñenme, les mostraré. ¿También tú, Bert? Yo sí necesito uh, aquí está. el falso escopio. <risa> Gracias. Esta es una hoja de maple. Una hoja tiene muchos colores, rojo, amarillo, naranja, pero el color que vemos es el verde. La razón es que las hojas están llenas de un químico verde llamado clorofila. En el verano las hojas pierden clorofila y el color verde desaparece y vemos los colores que han estado ahí todo el tiempo. Bien, eso es todo. Otra pregunta contestada exitosamente. Oigan, ¿qué les parece si vamos a la playa? <coughs> ¿Hola? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Uh, es Ben Vincent de Farmington Hills, Michigan, el que escribió esa carta. Ahora pregunta, ¿qué hace la clorofila en las hojas en primer lugar? Las hojas usan la clorofila para alimentar a los árboles. Ahora verán, los árboles toman agua del suelo y un gas, el dióxido de carbono del aire. El árbol hace una mezcla con ellos y la energía de la luz del sol para producir alimentos para el árbol. Llamamos a este proceso fotosíntesis. Foto de la palabra griega luz, como la luz del sol. Y síntesis, que significa formar. Oh, oh, oh. ¿Entonces las hojas son la cocina del árbol? Yo sí, esa es una buena forma para describirlas. Y yo se lo dije al oído. Y ahora veamos Cocinando con Flora. Aquí está su anfitriona, Clorofila. ¡Hola a todos! ¿Acaso sus árboles dicen tengo tanta hambre que me comería a un leñador? Esta receta asegurará que sus árboles regresen por más. Porque esta vez haremos alimento para árboles. Uh, como dicen por ahí, a cocinar. Primero, tomemos una generosa porción de agua. ¡Ay! Oh, no tan generosa! Agregaremos un poco de aliento, no el de ustedes, con dióxido de carbono. Uh, y ahora, solo un poco de esta nuestra fórmula, clorofila. ¡Ay! Oh, ¡Bien! La cocinaremos con rayos solares. ¡Eso, listo! Ahora la probaré. Esta es la parte que adoro. ¡Mmm! Necesito un poco más de luz solar. Necesito un poco más de luz solar. Dame más luz solar, por favor. Oh, oh, oh, oh. ¡A ver, Tan buena, el alimento perfecto para un árbol en crecimiento. Y es maravilloso con galletas. ¡Ay, ahí tienen! ¡Bon apetito! Esto me hace pensar en una buena pregunta filosófica. ¿Un árbol erupe en un bosque? ¿Se escucha el sonido? Lo responderemos la próxima vez en Cocinando con Flora. Este es otro hecho interesante. Mientras las hojas hacen la comida del árbol, el árbol nos proporciona el oxígeno que requerimos para vivir. Y cuando exhalamos, expelemos el dióxido de carbono que necesitan los árboles para vivir. Así que los árboles no solo nos dan frutos, sombra y son divertidos para jugar, también nos dan aire para respirar. Gracias, gracias, árbol. No, gracias a ti. Uh -huh. No, gracias a ti. No, no, gracias a ti. En un momento... No se vayan. Muévela a la derecha, Don. De acuerdo. ¿Qué tal la hora? No, aún hay nieve. ¿Qué esperabas? Estamos en la Antártida. Sí, es cierto. ¡Perfecto! ¡Prepárense todos ustedes! ¡Es hora de hacer trabajar su cerebro! ¡Aquí está! El duque de la información, el caballero de las becas, el emir de lo enigmático, el verdadero, el único. Bigman. Tú preguntas, yo respondo, ustedes aprenden. Pregunta. Querido Bigman, ¿qué serpiente es la más larga? Mi gente no, Lester. Tu agente lo será por siempre. Pero la más larga es la anaconda, que puede medir hasta 10 metros de largo. Y la más corta. Ahora habla de mi gente. Solo mide un metro cincuenta. No, es la serpiente Hilo. Solo mide la longitud de tu mano. ¡Uy! Las serpientes son horribles. Hablemos de algo más agradable, los gusanos. ¿Sabían que el gusano de bootleys Lace puede medir hasta 60 metros de largo? Eso es tan grande como un edificio de 20 pisos. Uh, a decir verdad, Big Man, creo que no lo soporto. Si no lo soportas, ponlo en el piso. Ah. Serpientes, gusanos... En verdad, Big Man, si continúas con esto, ¡nos veremos después, Caimán! ¿Sabían que hay cerca de un millón de caimanes en los Estados Unidos y que estos no pueden caminar para atrás? Ah, ah, ah, ¡Ah! ¡Para adelante! Sí, claro. ¿Y comen ratas? ¿Los caimanes? Uh -huh. Ya temía eso. ¿Podríamos hablar de algo que no sea... espantoso o repugnante? Si tú insistes. ¿Sabían que un lagarto cornudo de Texas es capaz de arrojar sangre del rabillo de sus ojos? Solo en caso de que lo pise, ¿cierto? No. Lo hace sin ayuda cada vez que se altera. ¿Qué cosa puede alterar a un pequeño lagarto cornudo? Mm, la gente que dice no gracias, gente que no espera en línea, los conductores descorteses, los que fuman en los ascensores, los que llevan 11 artículos a las cajas donde solo reciben 10, las personas que... <risa> Lo siento, perdí el control una no segunda. Esas son cosas que a mí me molestan. La que sigue... Esta es una pregunta que no tiene una respuesta desagradable. Creo que es francés. Es tan romántico. Tan... ¿Cómo decirlo? Exotique. ¿Qué es escargot? El escargot significa caracol. Y son ricos cuando los cocinas. ¡Ay, Dios! Esa no es la peor parte. Cuesta 15 dólares la orden y aún tienen el caparazón. Ahora regresemos con nuestro hombre. De hecho, los escargos son deliciosos mm, Pero algunos prefieren la comida rápida Como yo Y claro, la comida rápida es más veloz que un caracol Excepto tal vez los vegetales, como las trufas ¡Ay, claro! Las trufas son deliciosas Las trufas son deliciosas En parte porque son hongos que desentierran los cerdos ¡Va a ser trabajoso! Y cuestan casi tanto como el caviar Y dime, ¿qué es el caviar? ¡Es hueva de pescado! ¡Ay! ¡Pero saben bien! ¡Pero no satisfacen! Bigman, ¿Quieres hablar de algo que no sea desagradable, viscoso o aterrador? ¿Qué te parece si hablamos de ti, mi pequeña asistente? ¡Eso es desagradable! Te diré que es desagradable ¿Qué? Cuando estás a punto de dar un gran beso a tu novia ¡Sí! Y ella tiene un pedazo de alga pegada a su pico Oh, ¡Qué terrible! Eso es desagradable uh -huh. Enseguida ¿Qué es blanco y negro y puede usarse de nuevo? Los viejos episodios del señor E. Es... Oh, Aún mejor No se muevan y verán cómo ahorrar mucho dinero y cuidar a los árboles Esto es desagradable ¡Me encanta! Los diarios convierten a Big Man en pulpa Árboles asesinados por los diarios Enterraron a Big <risa> ¡Batman! ¡Batman! ¿Sí? ¡Leí la noticia de tu accidente! Ajá. ¿Estás bien? ¿Y si no lo estás, seré tu heredero universal? Uh, solo fueron algunas cortadas, pero gracias por preguntar. Supongo que dirán que hice un papelón. Pape papelón, papelón, papelón. <risa> sí, claro. El bobo tiene dolor. ¿Sabes, Vic? ¿Qué? Muchos de nuestros amigos quieren saber qué hay de nuevo con el papel De uh -huh. hecho, ¿cómo lo reciclan? ¡Ajá! Una pregunta de los 90 y más allá Claro que sabemos que todo el papel está hecho de... Uh... <risa> celulosa Obtenemos la celulosa cortando y moliendo árboles Madera Esto es una cuerda de madera Un metro veinte Por un metro veinte Por dos cincuenta Este cordón de madera solo produce 250 diarios dominicales ¿Es todo? ¡Ah! Eso temo, Josie Por eso todos debemos reciclarlos Ah, uh, uh, no estoy seguro de saber lo que es el reciclaje Ay, Reciclar es usar algo más de una vez en lugar de tirarlo Cierto, como las latas de aluminio O el tipo de agua que se usa en el lavado de autos O el agua en esas grandes fuentes O cuando regalan su ropa Y la dan a alguien más ¿Ahora lo entiendes? Ah, ya lo sabía, no soy un bobo, entiéndelo, ah. solo probaba a la chica ¿eh? mm. ah, ¡Reciclemos papel! Sí, salvemos de la vida a un árbol. Eso es lo que se hace cuando se recicla el papel. Recuerda, si intentas algún experimento, hazlo con un adulto y exactamente como nosotros. Toma todas las precauciones. Y espero que todos tengan un lápiz y papel reciclado para escribir, porque ahora aprenderán a reciclarlo en su hogar. Solo necesitan... Uh, un diario... Un gancho para ropa y un viejo par de panty medias. De acuerdo. Y asegúrense de que no haya nadie dentro. <risa> sí. Un procesador de alimentos, pegamento blanco, permiso y ayuda de su familia. No ¿Mm? olvides mencionar el fregadero. Oh, es verdad. ¿Tale? Gracias por recordármelo. También usarán el fregadero. <risa> ¡Ay, quitaré esto! ¡Hagámoslo! Primero necesitan rasgar una página completa de papel en tiras como estas. Eso es. No lo hagan así porque no funcionará. Muy bien. Después corten el papel en cuadros pequeños. Pequeños y los pondremos ahí. De acuerdo. Ahora, pongan los pedazos de papel dentro del procesador. Agreguen una taza de agua. Si es muy grueso, agreguen más agua. Tal vez deseen agregar un poco de pelusa para dar textura. Tápenlo. Ciérranlo. Y necesitarán a un adulto para encenderlo. <risa> se necesitan tres minutos a potencia máxima para que los materiales adentro se conviertan en una desagradable masa gris. ¿Desagradable masa Gris? ¡Ese era mi sobrenombre en la escuela! Mientras tanto, deshagan el gancho y hagan un cuadrado. Por favor, sean muy, muy cuidadosos. Ahora, unanlo en medio de un lado del cuadrado. No en las esquinas para que la media no se rompa. Por favor, tengan cuidado. Pongan una cinta alrededor de la unión del cuadrado. Ahora... Estiren la pantimedia sobre el marco de alambre, de este modo. Aquí está. Después, lo que hacemos es hacer nudos en los extremos, de este modo. Retiren el resto de la pantimedia y podrán usar lo que haya quedado para hacer otro marco. Necesitarán uno de estos marcos para cada pieza de papel que quieran hacer. Ahora, tapen el pegadero y viertan la masa gris. Ah, para que puedan ver cómo lo hacemos, usaremos este recipiente de plástico como fregadero. Ahora agregarán 8 centímetros de agua. Eso es. Y dos cucharadas de pegamento blanco. Una. Y dos. Y mezclen batiéndolo. Ahora, para hacer un buen trabajo, deben uh -huh. usar sus manos. Sí, es cierto. ¡Uy! ¡Esto es desagradable! ¡Me encanta! Mézclenlo muy bien y tomen su marco. Introduzcanlo lateralmente al fregadero de esta forma. Deslícenlo por un lado hasta que esté liso en el fondo. Ahora, levántenlo muy despacio. 20 ayudará o no quedará ningún material en el nylon... El papel será muy delgado cuando lleguen arriba. ¿Eh? ¡Ah! Eso es. Dejen que escurra el agua por todo un minuto. Cuelguen el marco bajo el sol hasta que esté totalmente seco. Recuerden, la humedad más ligera romperá su papel. Así que sean muy, muy pacientes. Y pueden utilizar otras cosas en vez de la pantimedia, como estopilla. ¿Cómo oh, se dan cuenta? ¡Eso se come! Retiren el papel de la panty media. Despacio y con cuidado. Y aquí está. Una hoja de papel totalmente hecha en casa. Y está reciclada. Sí. Pueden cortar el papel o pueden dibujar sobre él. O pueden escribir una carta sobre él. Es igual que el papel común. De hecho... Es mejor que el papel común. Es papel reciclado. Oye, Yoshi, tengo la sensación de que pudiste hacerlo por ti misma. Lo haría si el programa se llamara El Mundo de Josie. Uh -huh. Aunque no se oye muy bien. Uh -huh. ah. Bueno, es hora de envolvernos. Ah, lo haré. Y cuando lo haga, lo haré con papel reciclado. Es mejor que esas bromas recicladas que ha usado. Atención, por favor, traigan una hoja de papel. Porque solo en un minuto les mostraré algo que no podrán hacer con el papel. Lo único que es absolutamente imposible de efectuar con una hoja de papel es doblarla más de nueve veces. Ah. Sí, es extraño, pero vamos a intentarlo. Inténtenlo. Bien, una, dos, conmigo, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete, ocho, nueve, nueve, nueve, nueve. ¡No puedo hacerlo! ¡Tampoco yo! ¡Ajá! Ah, y yo también. Al igual que todos los demás allá. Bueno, al menos estamos juntos. No, es cierto. Uh, miren, si se mantienen doblando el grosor de algo, muy pronto será más grueso que su anchura. Y no podrán doblarlo más. Para cuando traten de doblar el papel por décima vez, estarán doblando más de 500 capas de papel. ¿No es esto increíble? Todo es geometría, todo es ciencia. Oigan, todo es diversión. Y ustedes pueden hacerlo. Oigan, pueden jugar con sus amigos. ¿Acompáñenos? La próxima vez en el mundo de Big Man. Es muy agradable. El programa. Ah, sí, es bueno. Pero yo hablaba del clima. Um...